Por último, vamos a ver qué pasos tengo que seguir para obtener aquellos documentos que me interesen. Como hemos visto ya desde la propia base, eh, yo puedo, eh, primero puedo en los filtros, mmm, seleccionar que me, eh, obtener documentos solo que tengan el texto libre. En este caso no lo hemos hecho, pero vemos que hay alguno que sí lo tiene. Entonces, ya desde la propia base yo podría... Eh, cuando entro a este registro clico en full text y me llevaría al eh, documento en cuestión bien si sí, eh, no es así a mí me interesa un documento que no tiene añadido el, el texto completo L Puedo, lo que tengo que hacer a continuación es mirar si en la Universidad Complutense lo tenemos. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el registro número 2, que eh, está en la revista Annual Review of Medicine. Entonces, vamos a CISNE, lo, coloca, lo ponemos, vamos a buscar. Vemos que eh, sí tiene enlace al texto completo, vemos que eh, a la derecha se entra des desde distintas plataformas, pero tiene una limitación y es que todas tienen acceso hasta 2005. Vamos a comprobar y eh, el nuestro pues hemos tenido suerte porque es del 2000, entonces eh, desde aquí accederíamos al texto completo de la revista. Si la revista no está en la Complutense o, por ejemplo, en este caso está la, está la revista, pero vamos a imaginar que nos interesara un número de, más reciente al que no, la Complutense no está suscrito, tenemos otra opción que es solicitarlo por préstamo interbibliotecario. El préstamo interbibliotecario es un servicio que eh, presta la biblioteca para obtener aquellos documentos que no se encuentran en el fondo de eh, la BUC. Eh, os voy a decir cómo se llega a este servicio. Clicamos en Servicios, Préstamo, Préstamo, Renovaciones y Reservas, y aquí vamos a buscar Préstamo Interbibliotecario, que está aquí. Clicamos aquí, en nuestro caso sería para usuarios de la UCM. ¿Vale? El préstamo interbibliotecario está pensado para eh, usuarios de la UCM, pero también hay otra parte del préstamo interbibliotecario que es aquello que nos piden las bibli otras bibliotecas del fondo que tenemos nosotros. bien En nuestro caso sería para usuarios de la UCM. Eh, modo de hacer las peticiones, vale, aquí viene qué personal tiene acceso, etcétera, el material que se puede solicitar, las normas, todo. Bien, se sí, eh, lo leéis y antes de hacer la petición y aquí eh, clicamos formulario de la página web. El, el préstamo interbibliotecario actualmente está eh, soportado en un programa se lleva en un programa que no está conectado con el programa de la BU. donde están los datos vuestros con lo cual la primera vez que eh, solicitéis un eh, documento tenéis que mmm, Venid a la biblioteca para que se os dé de alta en ese programa o escribir un correo con vuestros datos, eh, en fin, la primera vez. Esto solamente es la primera vez. Cuando ya estéis de alta en este programa, vosotros introduciríais el correo electrónico y la contraseña de ese correo y os llevaría a un formulario en el cual eh, introducís los datos de los documentos que os interesen. El, por préstamo interbibliotecario podéis solicitar libros o artículos de revista. Si vosotros solicitáis artículos de revista, eh, pueden venir la biblioteca a la que se lo pedimos, lo puede servir eh, en fotocopia y enviarlas por correo. En ese caso, cuando los recibiéramos, os enviaríamos un correo diciendo que ya están a vuestra disposición, a vuestra disposición, que podéis pasar a recogerlos a la biblioteca. O bien, en lo que hacen la mayoría de las bibliotecas actualmente, que es servirlo en PDF. En el momento en que lo recibiéramos en la biblioteca, se os enviaría al correo desde el cual habéis hecho la petición. Cuando se trata de libros, el proceso es diferente. El, depende de dónde vengan los libros y depende de las normas que tenga la biblioteca que los sirve, ese libro podrá salir o no de la biblioteca. Eh, por ejemplo, en España la mayoría de las bibliotecas dejan que el libro se preste al usuario, pero si el libro viene de fuera de España, el libro no puede salir de la biblioteca, entonces estará ahí durante el tiempo que nos den de préstamo, que será 15 días o un mes, y vosotros podéis venir los días todos los días que queráis y a consultar ese ese libro. Y esas, eh, estas son las maneras de llegar al docu a aquel documento eh, final que nos ha interesado en este trabajo.